Albert Herrera Vidal, entrenador del Oclan City, campeón de Nueva Zelanda y Oceanía. Bienvenido a Feel Good. Muchas gracias. La verdad que, como he dicho, es un placer. Eh, nosotros también tenemos muchas gracias de estar uh, en el Mundialito y jugar contra un equipo tan grande como Al-Ajli. Al, Al Siempre intento pronunciarlo bien. Perdona si no lo hago. Es difícil, no pasa nada. Sí, Practicamos durante bien. la entrevista, ¿vale? Sí, perfecto. Así que ya te digo, estamos todos muy motivados y muy contentos. Bueno, vamos a hablar sobre el mundialito, claro, pero antes de todo me encantaría dedicar el inicio de la entrevista a tu aventura con el fútbol eh, neozelandés. Hasta 2010 jugabas en clubes catalanes de categorías inferiores, pero todo empezó por un viaje de mochilas. Cuéntame cómo empezó todo. Sí, así es. Mira, es gracioso porque ahora hace mucho tiempo que no, no explico la historia. Eh, es una historia que se hizo muy popular por aquí, eh, Australia y Nueva Zelanda, porque como bien dices, yo estaba jugando a fútbol durante muchos años en España, pero nunca profesional, siempre semiprofesional. Eh, entonces eh, decidí viajar con un par de amigos hacia Nueva Zelanda para aprender inglés. Um, a través de mi padre. pues no hablabas nada el inglés por entonces? Yo pensaba que hablaba bien, pero es lo que pasa cuando vas al extranjero, te das cuenta que el nivel no, no sé es qué esperas. Sí, también y... el acento no es cualquiera, no es como, eh, como, como, como Britania, por ejemplo, es diferente. ¿no? Es diferente, correcto. En España aprendemos el British eh, y no en Nueva Zelanda el acento era muy diferente. No, sí, sí. Sí. Entonces... Sí, mi padre eh, hizo su research y empezó a ver que, que había un entrenador catalán, Ramón Tribulich, entrenando en aquel entonces a Oakland City. Pero yo tenía claro que no quería jugar a fútbol. Tenía 26 años aproximadamente. Había entrenado cada día desde que era muy chico y bueno tenía ganas de un descanso. Y yo lo que quería era viajar. Eh, dejé mi trabajo de paramedic un año. Y mi padre fue muy insistente y hasta que al final pues eh, decidí enviarle un email a, a Ramón diciéndole que iba a Oakland, más que nada para, para que mi padre no me dijera más que tenía que enviarle el email, la verdad. Yo pensaba que no me iba a contestar Ramón, pero ya te digo, al cabo de un par de días me, me mandó un, un email y me dijo que estaba encantado, que podía estar a prueba. Entonces yo que me gustan las aventuras, pues pensé que como anécdota sería interesante. Y un día de prueba se convirtieron en dos y al cabo de una semana eh, firmé mi primer contrato con el Oakland City y así empezó mi aventura en Nueva Zelanda como jugador de fútbol profesional. Bueno, trabajabas como técnico sanitario o, eh, bueno, junto con el fútbol. Eh, explícame cómo funcionaba esto. Sí, mira, en España yo, yo representaba la gran mayoría de la gente que juega fútbol. Eh, eh, la verdad es que en España hay muchísimo nivel, empiezas de bien pequeño a entrenar muchos días a la semana, cuatro días más partido desde que eres muy pequeño. Esto yo creo que es uno de los secretos de la, de la gran calidad que hay en España, eh, las horas que se dedican. Cuando yo tenía unos 17, 18 años sí que empecé a entrenar con un primer equipo de segunda división A, que es un nivel profesional, pero hubo en ese momento un cambio de entrenador y a los chicos jóvenes nos, nos echaron eh, entonces yo rápidamente me di cuenta de que bueno, tampoco tenía una obsesión para convertirme en un profesional. A mí me encantaba competir y así lo hice, pero nunca con la obsesión de intentar llegar a la primera división, como otros muchos niños. Así que yo me busqué mi camino hacia el mundo laboral también y fue como entré en emergencias médicas um, con una ambulancia y ya te digo, nos llamaban al 112 y emergencia médica de todo tipo. Y a mí me encantaba ese trabajo, la verdad que lo hice durante seis años y era una experiencia cada día. La verdad que yo era muy joven y, y la verdad que me encantaba. Me, pues, la verdad que no, no lo esperaba, pero me encantó. Y por las noches eh, me iba a entrenar. Entrenábamos a las ocho y media de la noche hasta las once. Y el día siguiente me despertaba a las siete de la mañana para ir a trabajar. Doce horas, terminaba y volvía a entrenar. Y esto es la vida del gran de la gran mayoría de jugadores que juegan en España, tercera división, eh, en esas categorías, ¿no? Donde hay mucho nivel, pero la gente tiene que trabajar. Y así fue lo que hice durante muchos años. En los años de la ambulancia, ¿te acuerdas de algunas situaciones que te han marcado la vida? Sí, de muchas, de muchas. La verdad que ¿Por sobre todas las que te... Sí, son la, las primeras que, la, las que te marcan, son las primeras de todo tipo, digamos. Por ejemplo, el primer accidente grave de, de vehículo, eh, eh, el primer eh, RCP, ¿no? la primera reanimación que tienes que hacer. Um, bueno, las primeras, todo, si quieres, pues eso siempre impacta. Luego es como todo en la vida, luego ya no te impacta tanto y luego al cabo de unos años, incluso no normal, pero lo... Um, lo normalizas mucho, no te da mucha, mucha experiencia de vida, te, te ayuda a valorar muchas cosas que quizás si no estás en un mundo laboral de ese tipo tampoco le paras mucha atención. Así que yo fue para mí una, una escuela de vida muy importante, así que sí, tengo un gran recuerdo de, de esos seis años como, como paramedic. Bueno, ¿cómo digo esto? La presión de salvar la vida de alguien bueno es mucho más muchísimo más de, de la presión de, de, de jugar el fútbol o entrenar ¿no? creo que después de, de pasar por esta por aquella experiencia creo que la presión del fútbol no no te afecta tanto no mira creo que es una gran pregunta eh, a mí me ayudó mucho esto al, al ir a un país extranjero y, y no hablar el idioma y empezar a jugar al fútbol eh, tener, tener el bagaje Obviamente, primero de haber jugado a fútbol um, y segundo de haber tenido este mundo laboral en el mundo de, del paramédico, te ayuda muchísimo a poner todo en, en perspectiva, todo en contexto. Yo recuerdo jugar derbis aquí en Oakland, donde todo el mundo, pues, sientes la presión y para mí era, pues bueno, eh, claro, es una presión deportiva y al, al fin y al cabo es una presión positiva. Es como bien dices, no es la presión de, de tener que hacer una RCP e intentar mantener el pulso, el pulso activo de una persona que se está muriendo. Es un, es un tipo de presión muy positiva la del fútbol y creo que es de la manera que siempre hay que intentar transmitir al jugador que el, que el deporte y el fútbol si lo practicamos es porque nos gusta y ese tipo de presión que es un privilegio en el deporte es algo positivo y no es algo negativo, no hay que escapar de ello. Entonces, haber trabajado en este mundo... Te, te, te permite dividir ese tipo de presión de la que quieres evitar, que es la del fly of fights, y la otra que es la positiva, que estás allá porque quieres y al fin y al cabo buscas ese tipo de partido como el del mundialito de clubes. Y lo de, lo de trabajar en una empresa de empaquetado de kiwis en Nueva Zelanda, no, no, creo, no, quiero que, no creo que tuviera tanta presión, ¿no? No, eh, no era tanta presión, pero eh, parece una tortura, no te voy a engañar. Las horas no pasaban. Sí, mira, este tipo de cosas lo hicimos con, con mis amigos cuando vinimos aquí. Era parte de la experiencia hacer cosas distintas, pero otra vez nosotros sabíamos que eso era una cosa temporal. Entonces te da una otra vez eso que te digo, la perspectiva. Eh, conocimos mucha gente haciendo este tipo de trabajo que es muy duro. Que llevaban haciéndolo 20 años entonces nosotros no eh, íbamos para hacerlo un par de meses entonces te ayuda mucho a valorar lo que tienes de dónde vienes eh, respetar a la gente que tiene que hacer este trabajo porque no tiene otra otra oportunidad y es un trabajo muy digno que aquí pagan bien considero y para nosotros fue una manera de conocer mucha gente de distintos ámbitos y otra vez una experiencia de vida muy muy muy importante. Bueno, eres eh, ciudadano neozelandés a partir de 2018, pero jugabas ahí 10 años antes de eso. ¿Nunca has pensado en representar la selección eh, neozelandés? Mira, el, lo que pasó en mi caso es que, como te dije, yo venía con un año de visa. Eh, no tenía intención de, re, de, de estar más porque yo tenía mi trabajo, me estaban esperando al cabo de un año en la ambulancia y al terminar el año fue cuando tomé la decisión más importante yo creo de mi vida porque fue cuando Ramón Tribulich al final de año me llamó el entrenador y me dijo mira quiero renovarte para el año que viene y yo le expliqué que no podía dejar mi trabajo que llevaba seis años tenía una plaza fija un buen trabajo y en aquel momento esa decisión era algo que me, me estaba martirizando porque sabía que era un game changer me convenció, después de una semana le dije que sí, que por qué no, otra vez uh, el fútbol como que me perseguía un poco y así fui año a año. La realidad es que esa decisión cambió mi vida uh, para bien, la verdad, porque fue cuando la crisis económica empezó en, en todo el mundo, entonces muchos de mis compañeros perdieron el trabajo, y así que nunca, digamos, me arrepentí de, ese, de esa toma de decisiones en ese momento. Obviamente, con el paso del tiempo, las cosas me han ido muy bien en el plan deportivo aquí en Nueva Zelanda, he disfrutado mucho. Pero, como te digo, yo iba año a año, nunca con la intención de estarme 10 años. De hecho, yo conocía a un chico que jugaba conmigo de Costa Rica y siempre se reía porque me decía... Él llevaba 5 años cuando yo lo conocí, yo llevaba uno, y él me decía tú vas a terminar como yo, en nada llevas cinco, yo siempre me decía, porque le decía, Luis, ni, ni, o sea, imposible, yo en un año dos me regreso y siempre pienso en él, ahora son más de diez años, así que imagínate, el tiempo pasa muy rápido. Sí, efectivamente, bueno, uh, hemos hablado de Ramón uh, Tribulich, también José Manuel Figuera, y ahora aquí estás, el Oakland City ya es un territorio español, Oakland City es un, es un territorio donde da la bienvenida a gente de todas las culturas. Eh, es una de las cosas que caracteriza a este club, con, con un ambiente muy familiar. Al final somos un equipo amateur, esa es la realidad, la gente lo tiene que, que saber. Sí que es verdad que nosotros intentamos con, tro, con nuestros recursos hacerlo lo más profesional posible, pero no entrenamos los días que entrena un equipo profesional. Nuestros jugadores tienen que trabajar y hay gente de muchas nacionalidades. Eh, la casualidad es que Ramón estuvo aquí entonces que o no abre el link hacia jugadores que quizás conoces más o a, tra a través de terceras personas y sí, ha habido colonias españolas que han ido y venido otros que se han quedado pero no solo eso, también tenemos un, digamos, un, una influencia eh, croacia, de Serbia, eh, los orígenes de nuestro club son croatas o sea, eso también abre las puertas a mucha gente de esa parte de Europa pero tenemos sudamericanos, hemos tenido, otra vez tenemos un japonés, Takuya, 39 años, mexicanos eh, de las islas de, del Pacífico, ya te digo, tenemos una riqueza multicultural que realmente nos hace muy orgullosos de quién somos y, y siempre damos la, la bienvenida y abrimos las puertas ¿no? y el fútbol es el link en común de todos y de esta familia que es el Okan City. Ahora en tu equipo tienes a dos españoles, entre ellos es Ángel Berlanga. Quiero hablar sobre Berlanga, otro veterano del fútbol neozelandés, y con Tony Cruz es el europeo con más partidos de la historia del mundial de clubes. ¿Tendrá rol contra el Ángel en eh, la próxima versión de, del mundial? La verdad es que aún no lo sabemos, Ángel. Ángel es toda una institución, es una, es una figura emblemática, no solo en, en, en el Oakland, Oakland City, sino en toda Oceanía, y, y como bien dices, uh, con, con sus participaciones en el mundialito, es casi una leyenda aquí. Eh, está en, un, en una época donde se está haciendo bastante mayor, él lo sabe, somos íntimos amigos, y el año pasado tuvo muchas lesiones que no le ayudaron a, a acabar de arrancar entonces eso hace un poco complicado que tenga un papel protagonista, eh, no, va, sí, sí, no, va, no jugaría a titular, la verdad que él tampoco se ve que es momento para él de, de apretar allí, sabe que es momento de dar paso a otros, está muy orgulloso de haber participado todas las veces que ha estado en un mundialito, incluso de marcar un gol súper importante para el club, eh, pero ahora mismo su rol es más secundario que prioritario y, y esa es la realidad y él lo acepta, eh, nos, nos toca a todos eh, y lo más importante es aceptarlo como hace él y ayudar a los compañeros, sobre todo a los jóvenes, que, que alguien como él es, es muy importante, con mucha experiencia, sobre todo en partidos de, de ese calibre. Bueno, el año pasado Leopold no pudo participar en el Mundial por el COVID. Iba a ser tu primer Mundial como entrenador. ¿Fue un, fue un gran palo para ti? Mira, no fue un gran palo... Um... Obviamente fue triste, pero todos sabíamos que esa posibilidad existía, ya que la situación en la que nos encontramos de, de pandemia mundial complicaba mucho todas las cosas, sobre todo, al menos en nuestro país, eh, la actividad deportiva, colectiva, donde suma mucha gente, y el riesgo de contagio era mayor. Entonces las restricciones establecidas por el gobierno nos hacían intuir eh, a temprano de forma clara de que teníamos pocas opciones de ir al Mundialito. Se, se intentaron muchas cosas, pero al final la salud de la gente está por encima de todo. Nuestro gobierno así lo, lo decretó, así que es nada que podíamos hacer. Eh, siempre entendemos, y yo personalmente el primero, de que martirizarte por algo que no puedes hacer nada al respecto es, es tortura y no sirve para nada. Entonces... Nos juntamos, decidimos que lo mejor era seguir hacia adelante, planear el próximo, la próxima temporada, ganar la, la Champions League, para así garantizar nuestra participación en el Mundialito. Así que en parte nos dio mucho strength y ganas de, si cabe, de participar incluso más en ese Mundialito que viene. El Oakland jugó su último partido oficial el 26 de noviembre, es decir, contra Daly habrá llevado más de tres meses sin competición oficial. ¿Cómo lo ves? Sí, nosotros la, la, el último partido que jugamos fue el 4 de diciembre, que fue la National League Grand Final, okay. eh, fue una temporada muy larga de más de 40 partidos. Estuvimos en todas las competiciones posibles, que eran cuatro y las ganamos las cuatro. Eh, fue una temporada muy, muy estresante pero muy bonita, porque como bien sabes, cuando ganas todo se lleva mucho mejor, pero al final de la temporada los jugadores estaban muy cansados, tanto física como mentalmente, porque la presión de ganar todo pues se la impuneamos y, y lo hicieron fantásticamente. Han tenido un mes de vacaciones. A mí personalmente me hubiera gustado darles más, pero obviamente con el Mundialito en el horizonte nosotros sabíamos que teníamos que empezar a entrenar pronto, entonces, no te voy a engañar, es muy difícil. Los jugadores y nosotros como entidad lo sabemos. Vamos a jugar contra un equipo que lleva, si no soy equivocado, 13 o 14 partidos de temporada. Eh, ahora mismo van líderes de la, de la liga egipcia y serán super fit. Eh, y eso será una ventaja para ellos y una desventaja grande para nosotros. Estamos entrenando prácticamente cada día iremos a España en un par o tres de días a hacer un stage pretemporada donde jugaremos amistosos porque creemos conveniente que los jugadores sepan a qué nivel se va a jugar o intentar replicar lo que van a encontrar porque la realidad es que muchos jugadores eh, por mucho que les enseñes vídeos y les expliques, si no lo experimentas no sabes bien eh, la intensidad, el ritmo la velocidad del juego. Así que es, eh, estoy de acuerdo que físicamente será, será, será complicado para nosotros. ¿Os llama la atención algún jugador del Agile en concreto o, o alguna característica del equipo? Mira, a mí me gustan mucho varios jugadores. Uh, hay mucha experiencia tanto a nivel nacional como internacional. Uh, para mí Dieng es un jugador clave para, para el equipo. Pero me he quedado muy impresionado con los dos uh, fullbacks. Um, a ver si lo pronuncio bien. Ali, Malul, el, el, el... Malul, el tunisio, muy bueno. Mohamed Hani, creo que Eni. también. ¿no? ¿Cómo lo pronuncias? En. Mohamed Hani. okay. ok. Eh, me parece muy buen jugador. Eh, Al-Zulaya también ayudando mucho a Dien. Son jugadores que son muy... Muy, muy activos con mucha energía eh, y la verdad que me gustan sobre todo los dos fullbacks. Son jugadores que, que ensanchan mucho el campo con, con el overlap. Eh, creo que crean mucho peligro y bien manteniendo ese balance del equipo. Creo que está haciendo un trabajo fantástico. Luego, obviamente, Bruno Sabio, siempre muy peligroso. Es capaz de, de aparecer cuando menos lo esperas. Obviamente tenido una baja muy, han tenido una baja muy importante el, el, el sudafricano. Eh, no sé es cuándo va a aparecer sí, creo que, que pronto en realidad no lo sé, pero bueno es un equipo que tiene un entrenador con mucha experiencia cóler, y sabe lo que hace y, y los resultados son positivos eh, es un equipo con mucha presión también, no debe ser un, un lugar fácil, pero bueno al final es la mentalidad ganadora que, que siempre demuestran Bueno, sé que Pep Guardiola es, eh, bueno, digamos, tu entrenador favorito, una referencia para ti también a ti te gusta tener el balón y controlar el juego. ¿Crees que aplicar estas ideas es posible contra el agli, o hay que adaptar según el rival? Mira, eh, nosotros tenemos claro que nuestra identidad, nuestro DNI, eh, es tener el balón. Eh, creo que en realidad me atrevería a decir que la gran mayoría de entrenadores y de jugadores les gustaría hacer eso. Eh, para mí es el, es, es, el, es el juego soñado. Creo que, para, como te digo, si le preguntas a cualquier entrenador y puedes dominar el balón y pueden, creo que lo harían. Pero la realidad es que no todos los equipos son capaces de hacerlo. Necesitas los jugadores eh, perfectos para ese tip, este tipo de, de sistema. Nosotros los tenemos para Nueva Zelanda. Eh, Oakland City es un proyecto que lleva muchísimos años. Um, de, desarrollándose para practicar ese tipo de, de fútbol Ramón Tribulech fue el primero que lo impuso y le fue muy bien pero como bien dices uh, creo que lo más importante es ser flexible tenemos muy claro nuestras limitaciones y, y creo que a nivel físico como te decía antes um, vamos a sufrir entonces tenemos muy claro que nos tenemos que adaptar a un equipo que será más rápido que nosotros seguramente y físicamente será mejor Um, pero no nos vamos a esconder uh, vamos a intentar cuando tengamos el balón jugar con propósito, intentar dominar, lo vamos a intentar, os aseguro siempre uh, adaptándonos al, al rival sobre todo en un partido que es solo uno y, y one off game como dicen en inglés, anything is possible uh, queremos minimizar errores uh, no estar expuestos y cuando lo tengamos, pues ser ser proactivos y crear ocasiones. Bueno, como español, ¿cómo sería un partido contra el Real Madrid? Eso un poco pronto, no sé. <ríe> Primero deberías pasar dos eh, rondas, pero me encantaría saber. A ver, un partido contra el Real Madrid, para decirlo rápido, yo le diría a los jugadores que disfruten lo máximo posible. Creo que ni entrenaríamos, creo que ni, no haríamos ni vídeos, porque creo que no haría falta y les diría que fueran allá a disfrutar y que cambien todas las camisetas que puedan con ellos, porque eso es un sueño hecho realidad. Eso les diría a mis jugadores. Bueno, para terminar, compartir el nombre con Albert Reira, exjugador de Liverpool, ¿te ha sido o te ha provocado anécdotas o confusión alguna vez? Sí, mira, mira, sin ir más lejos, creo que fue ayer o hace dos días una de las entrevistas con un medio egipcio. Estaba esperando la traducción, pero podía escuchar cómo el presentador hablaba en, en eh, árabe y podía entender perfectamente cómo iba describiendo el currículum, eh, decía Liverpool, Garatasaray, cuando se estaba refiriendo a mí. Entonces, eh, sintiendo mucho, cuando me empecé a hacer la traducción, le dije que, bueno, que sabía, eh, me sabía mal defraudarle, pero era el otro alberriera. El menos conocido, y, y cuando yo firmé por un equipo de la liga australiana, los Wellington Phoenix, creo que al principio mucha gente confundió al Albert Riera del que había jugado en el Liverpool, y cuando me vieron a mí, creo que más de uno también se decepcionó un poco. Bueno, no está tan mal. <risas> No se tan malo, no pasa nada. Ah, en Liverpool no está tan malo, en todos casos. No es tan malo, es exacto. Bueno, Albert Riera, entrenador de Oakland, muchísimas gracias por estar con nosotros y muchísimas gracias por dedicarnos tanto tiempo. El placer ha sido mío, la verdad que he disfrutado mucho de esta entrevista, muchísimas gracias. Bueno, a ti y mucha suerte en el Mundial. Muchas gracias, la verdad que me ha encantado ¿eh? la, la entrevista. Me alegro un montón, muchas gracias. Muy bien.